Hola las informaciones es que críticas contra Natina Natasha por beso con Becky G en el famoso festival de Coachella. Las críticas no paran, señora, con estas dos chicuelas. Es ese tremendo beso ese día. Y es que la esposa del empresario Rafi Pina, Natina Natasha, por beso en tarima con su colega Becky G, ya que según sus seguidores, a ella ese tipo de actos no le favorecen. Por ser madre de familia. Y otros dicen ella le es infiel al empresario que hoy guarda prisión en una cárcel en los Estados Unidos. Así es, el pasado fin de semana se realizó el Festival Coachella, y donde pues además de Natina Tacha tuvo también en la pecha, una presentación con Bad Bunny y Toquilla. Pero esto fue lo que más se habló y lo que más pues llamó la atención, y por supuesto, mucha gente criticando a Natina Tacha por hacer este tipo de cosas junto con Becky G. Entonces, como saben, pues ella tuvo una canción eh, sin pijama, hace ella tiempo. Y eh, Nati Natacha fue invitada de Becky G allá en Cochera. el festival coche Mira, mi opinión, voy de acuerdo con lo que mencionaban ahí, de que no le luce a Nati, porque o sea, que ella es madre, eso sí, porque ella es madre. Entonces ya tiene como que cosas así, que ya luce todavía Becky G, que no tiene una familia no está como estable, entonces ya es ya, ya una figura materna para los hijos de Rafi también, y como que esos tipo de cosas, esos acontecimientos que ya tal vez que sean de llevarse que de tendencia, que ya ahora ya no está como antes lo que el tabú de los tipos de, de sexualidad que tenga la gente, si es bici, si es lesbio, lo que sea, ya que ahora no hay un tabú con eso, pero a Nati no le luce ese tipo de cosas, yo estoy muy de acuerdo con eso, de que eso fue como too much eh, de ella. Yo creo que si Becky que lo hubiera hecho con otra persona no hubiera sido esa alarma Porque se sorprendieron más de Nati que de Becky Entonces, de la otra cara de la moneda También siento que han hecho, como decimos, un Yun Yun con eso Porque ellas no son ni la primera ni la últimas artistas que hacen eso en show Vimos a um, Rosalía con Toquicha, Madonna también ha hecho eso Entre otras eh, celebridades y artistas lo hacen en tarima Entonces no hay por qué alarmarse y decir, no, mira esto, no, mira lo otro porque ya otras lo han hecho. Pero lo que ha causado conmoción es que Nati Natasha, por la situación en la que está pasando con Rafi, y que ella ahora tiene que ser la figura materna y paterna de todos esos niños, incluyendo las que ya tienen en común con Rafi, de ese tipo de actitudes en shows que sus hijos lo pueden ver, es eh, un poquito de fuera de... de de contexto y de control de parte de ella. Pero tampoco empecé a sacar especulaciones de que ella le está pegando cacho. Seguro, con, yo vi di que con mujeres, con Becky G ahora con Becky G Supuestamente el, la pareja de él le fue infiel, no sé. ¿Sí? De que ahora las dos están de high, aprovechan el momento. de oh, que Para no. salvar pena la gente, el final. Pero realmente no le luce este tipo de cosas. No. Pero mira, desde mi punto de vista, esto para mí se ve que fue algo eh, planeado. Eso es un montaje, eso es parte de le, del espectáculo. Y que obviamente esto sí, lo consultaron con, con, con Rafi Pina, eh, esto lo consultó la misma Nati con, con Rafi Pina, para decir, mira, voy a hacer esto con Vegas, que si sí, sí, sí, se puede, sí, porque, porque Rafi va, ah, exactamente, sí. su representante todavía, aunque estaba en, en prisión, pero cualquier cosa que vaya a hacer Nati Natasha obviamente pasa por el filtro de Rafi Pina, que dice si, si va o no va, entonces... Eh, ya después que digan que eso es pegándole el cuerno, eso ya la gente especulando, que no sabe o, uh -huh. o, o, eh, lo que cómo son las cosas en el mundo de, del espectáculo. Bueno, eh, eso yo no me lo encuentro raro, porque tú sabes que eso es parte ya de la farándula y de llamar la atención. Eh, yo entiendo que ellos hicieron eso, fue más para eso, para, eh, para causar el molbo y no. la controversia, ya que eso le ha funcionado artista por ejemplo como madonna y toquicha yo entiendo que eso primero pasó por la mano de rafi pina que es el que dice que lo que del empaya y ellos tan claro o sea que la, el, el que está hablando eso y está volviéndose pues, loco tiene que entender señores que es una nueva forma de llamar la atención en tarima y, y eso eso siempre ha pasado entonces ella no ella no van a ser la más bonita que se van a quedar atrás pues privada en serie en santa no ella si en su vez y eso está y eso está si eso es lo que le está funcionando a ella esa mujer está bien madonna está bien madonna lo ha hecho y madonna tiene como 20 muchachos <risa> y tiene 10 criados de ella que no son de ella entonces dime tú pero yo ahí eh, coincido en, con camila porque a ella a nati no le luce porque no le lucía ya le va a lucir. Entonces tú dices que eso le luce a ella, que eso es positivo para ella. No es digo. positivo, pero ya lo sí, hizo ya y ya, no ya le Sabemos de no es que tú vas a parar, mi hijo. No, <risa> no, ya, ya, red, ya ¿eh? que no lo, no lo vamos a volver. Claro no que, que no vamos a poner locos, claro que te debemos poner Porque loco. Porque si ella claro lo está haciendo. Sí. O sea, no, ya. a mí hábleme del talento de cada quien. ¿Tú es que, que... que ellos no confían en su talento. No, ah, es pues otra cosa. Los artistas es no están cosa. confiando en su talento ni en su plataforma. No, eso es un levianismo. ella le gusta a las mujeres. Yo le gusta a las mujeres, ¿eh? ¿tú entiendes por qué? dale un beso, ¿no? a la boca entonces? vamos ver, vamos a un beso no igual, no es igual es lo mismo ¿sabes por qué catalogo eso mal de parte de Nati Natasha? porque Nati Natasha ha tenido éxito y no ha tenido que ser vulgar no ha tenido que estar envuelta en ningún dime y direte de la farándula y ahora viene porque la BKG, yo, tú me dices quién es, esa, yo no sé quién es G tú entiendes tú me dices que esa es Becky G, yo no sé quién es. la podemos ver ahí frente al mercado frente a mí, yo no sé quién es porque yo no yo no la sigo no. tú entiendes porque de que ella salió con una ratrería arriba que no se aguanta sí. yeah. Becky G. Becky G. No. tú Tú hay tiempo va a seguir Villalona no. es un cartón entero de huevos no no no, que no, okay. no no ponga uno ha sido busca a Becky G nivel. ahí en YouTube Becky siempre ha Es más, Becky fue que computó a esas mujeres para hablar, pa hablar de vainas, de mogos, vaina, de... De mogos de... sí, y de todo. Nos vamos, vamos. ¿Tú entiendes? De la de la Entonces yo estúpida, creo que ella debe seguir la línea porque estúpida, todo el mundo, estúpida, ella estúpida. tiene fan, muchos fanáticos y la siguen. Yo sigo a Natina Tacha, porque ella se le ve que es con talento y empresaria sí. también que mucha gente no lo sabe. Pero yo creo que manejarse con este tipo de cosas es un beso porque ahorita los hijos de ella se van a besar con otros de su mismo sexo entonces se va a ver feo. Y ahí no la puede llamar la atención ni, ni, ni corregir. No, hasta un perrito que, que te ve haciendo algo, tú no la puedes corregir. Dios, este es mentiroso, yo no. Si Dios tú no. a los hijos tuyos, si tú a los hijos tuyos dices no. mucho dicho, y tú lo <risa> escuchas después, el corazón no te va a dar para tú corregirlo. Claro, lo aprendieron de entiendes? De no es que no, porque yo no estoy en contra de eso. La gente le puede gustar su mismo sexo, los homosexuales, la lesbiana, yo no tengo que ver con eso. Que sean felices a su manera, tú ves. Pero estamos hablando de una carrera de un artista. Cuando viene, a pues, ver, le dejan de seguir mucha gente por eso. Gente adulta claro. mayor que no va con eso. Hay mucha eso. gente que comentó eso y Gente homofóbica de seguir. también. Bueno, porque hay gente que no quiere saber de ese, de ese tipo de cosas. Y le personas de que decir, no se les le paraban de ella también. Eso les resta mucho. Aunque estamos en un país, eh, ellos viven en un país muy moderno, que eso es un chiste para la gente, pero sí. hay mucha gente de su país que no lo va a tolerar. O sea, la misma mamá de ella, cuando lo vea, que vive en Santiago, cuando ve, se ¿qué es, mía? ¿Qué, Yo no me mía. meto en la cosa tuya, mía, pero ya han venido varias gente aquí, ya ¿está? ¿eh? ¿Tú entiendes? Sí. Pero, como, pero, pero como te dije al principio, eso es más actuación y espectáculo que otra cosa, porque, eh, por ejemplo, en el cine hay, art, hay actrices que eh, lo hacen, pero y eso no les quita, o sea, eso no, les, eso no significa que sean... Eh, que le guste las mujeres, o sea, que parte de la actuación, así pasa aquí. Entonces, ¿cómo sí, pues usted sabe que pasa ahí así? ¿Eh? ¿Cómo usted sabe eso? ¿Qué? Ellas no se habían besado nunca y han cantado juntos. Ah, no, hombre. No, no, no no, con, no, no es no me use muletilla. No es que no, hombre. Usted me explica porque qué es un teatro, te dice. Que eso no significa eh, que no significa que? que no significa que estén dando la imagen de que ellas se gusten o que estén de novia y, no, y no. qué significa ese no eso es espectáculo y show no, no. Es, ya Deme Deme el significado de dos mujeres besándose en un escenario dos mujeres ¿Qué? besándose y, ¿Y con la canción sin pillar y ¿Qué? punto ya dos mujeres besándose y no, y ¿y qué expresa qué eso dos mujeres besándose qué dice la mamá te come, tú te comes Dame tu opinión. ¿Qué tres no no mujeres estas Homosexualidad. besando? A que tú te beses con otra mujer. <risa> Del mismo sexo entonces Porque la entonces, canción bella. Usted aquí es inteligente y es pulcro y es eh, me open mind para lo que le conviene. Sí. Pues más que lo que era le encanta usted ah. le ha dado para atrás ese video varias veces. Yo, yo, yo no. Está bien. Vamos a un beso, venga que son no un famoso amigo, un beso en la televisión, en televisión y en televisión vamos a ser viral. Hay una actuación. Una <risa> actuación de prueba. De ver, uh, venga. Oye, no me diga, eso está mal, vía eso está mal.